Módulo Académico de Aprendizaje, Gestión Empresarial, Unidad Didáctica 1, Proceso Administrativo. El objeto de estudio de la unidad es facilitar herramientas para fomentar actitudes de autogestión que motiven el aprendizaje del proceso administrativo junto con el modelo de planeación estratégica y desarrollo de medios productivos en los cuales se haga uso racional de los recursos disponibles,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 La primera de ellas, valorando el proceso administrativo de la organización en la que acordará la planeación de eventos, teniendo en cuenta el proceso administrativo y las políticas de la organización que les definirá de acuerdo con ellas. La segunda, definiendo el direccionamiento estratégico de la empresa, lo definirá y establecerá el diagnóstico del mercado, teniendo en cuenta el comportamiento de los entornos internos, externos y requerimientos de la empresa.